El tema de hoy será cómo saber si eres un emprendedor o un soñador. como amanecimos hoy por aquí amanecimos excelente y mejorando voy a estar hablando sobre algunas características que tiene el soñador y el emprendedor que así te conoce en qué posición se encuentra ¿quién no tiene un sueño? ¿quién no tiene planes? ¿quién no quiere salir adelante? todos tenemos un sueño y algo que queremos alcanzar no es ningún pecado soñar y soñar grande luchar y, y tratar de realizar nuestros sueños siempre escuchamos esa frase que dice sigue tus sueños persigue tus sueños realiza tus sueños pero ¿cuántos de nosotros llegamos a realizar nuestros sueños. Recuerden que los sueños no se realizan por arte de magia, hay que trabajarla Aquí le doy algunas diferencias entre un soñador y un emprendedor. A ver si este video te ayuda a sacar tus propias conclusiones de si eres un emprendedor o un soñador. Y de esa manera puedas hacer cambios que te ayuden a llegar a tus metas y realizar tus sueños. Número uno, el soñador habla. Emprendedores, como suena, lo hace ¿Quieres saber si una persona es un soñador o un emprendedor? Solo pregúntale de sus sueños. Bueno, el soñador te da los más detallados planes y ambiciones. Te hablan sobre todos los aspectos que piensan para ese futuro proyecto que tiene. El emprendedor, por lo contrario, te da muy poco detalle. Porque no tendrá mucho tiempo de hablar. ¿Por qué? Porque estará ocupado haciéndolo. En muchos casos, uh, le vemos al emprendedor levantarse temprano, acostarse tarde, trabajando extras horas. Inclusive, sacrifica ese fin de semana y sigue luchando aun cuando se atraviesa un fracaso en el camino. Número 2. Un soñador deja para mañana. Un emprendedor empieza a hacer. Los soñadores normalmente se distraen y eso hace que sus sueños, sus proyectos no sean realizados. Crea excusas por por qué no está empezando a hacer lo que tiene que hacer, el hacedor empieza mucho antes que esté listo así de sencillo, lo empieza ese deseo de empezar lo mata lo carcome y empieza a hacerlo aunque no lo está haciendo bien pero si sí empieza, y si no puede empezar al instante, se prepara y busca informaciones sobre ese proyecto y para que ese proyecto sea posible los señores especulan los emprendedores experimentan Otro punto Los soñadores contemplan Todo lo positivo y negativo De la situación Hacen hipótesis Teorías Inclusive filosofan Sobre las posibilidades Planeas tanto la situación Que, puede, que puedan venir Planear es bueno Digo que es malo Es un sabio planear Pero la, realmente Las cosas se comprueban Haciéndolo Ahí vemos si funcionan o no Con experimentar Hay más posibilidades Hay más oportunidades Para mejorar Lo que se está haciendo Los emprendedores Experimentan Hacen fallas Y lo vuelven a hacer lo vuelve a hacer hasta que salga ese proyecto. Otro punto, los soñadores encuentran excusas. Los emprendedores toman acciones. El soñador hace algo y no le sale, encontrará miles de excusas y a alguien a quien culpar. Encontrará una razón por qué esa idea no funciona. Aparecerá una excusa por qué ya no lo pueden hacer y le culpan a alguien de esa falla. El emprendedor, por, por el contrario, siempre está buscando una solución a ese problema. Le nacen nuevas ideas y soluciones creativas para tener una solución a ese problema que está teniendo. Optan por la acción, aunque sea pequeña, en vez de que una excusa o paralice todas esas ideas que tienen Número 5. Los soñadores escuchan al miedo. Los hacedores trabajan a través del miedo. El miedo es algo natural. Creo que todos lo tenemos. Pongo el link de, del video que hablamos sobre el miedo aquí a, abajo para que usted pueda ver. Como hablamos en ese video. El miedo aparecerá cuando empieza a hacer un proyecto Y en su momento hace nuestra vida imposible El soñador mira ese momento en que llega el miedo y se paraliza El hacedor por el contrario busca la manera de empujar al límite sus miedos Continúa y mientras va caminando lucha con, con ese miedo Se preguntan ¿Qué es lo, lo peor que puede pasar? saben que lo peor no puede pasar se propone a ganar un miedo sabiendo que el que viene ya puede ser manejable porque si no nos exponemos a algo no nos podemos experimentar y por lo tanto no podremos manejarlo Número 6 Los soñadores se enfocan en el destino Los hacedores se enfocan en caminar Piensa mucho en el destino solamente y no toma acción Es muy probable que fracase Un soñador le encanta visualizar estar en el destino pero no toma acción para llegar en el destino El emprendedor visualiza pero toma acción para llegar piensa que sus sueños están vivos ahora y no en el futuro entonces cada día se concentra en llegar a ese destino que ellos quieren llegar 7. Los soñadores comparan sus sueños y los emprendedores los construyen los soñadores piensan en sus sueños y luego lo comparan con el sueño logrado de otras personas ellos se comparan con personas que están alrededor de ellos Se comparan a personas que han tratado Pero no han logrado en completar sus sueños Los emprendedores paran menos Se esfuerzan más en construir sus sueños Cada día sin importar lo que otros habían logrado Miran a otros pero solamente para aprender y guiarse No para compararse Otro punto número 8 Los soñadores paran cuando hay un fracaso Los emprendedores son inspirados por el fracaso El soñador cuando falla deja todo por tirado el emprendedor ve esa falla como una forma de hacer mejorla y obtener un resultado de ello. No cree que esa falla sea una señal para parar, sino una forma de aprender. Y saben que cuando más falla hay, están más cerca a su sueño. Bueno gente, aquí tenemos las características de un emprendedor y de un soñador. Ojalá que este video pueda ayudarle a identificar en qué lugar está parado y le ayude a completar su sueño. Bueno gente, nos vemos en el próximo video que se viene muy pronto. Muchas gracias por ver el video y que tengamos un hermoso y bendecido día.